y haciendo este tipo de actividades por, por zonas geográficas como ya estoy haciendo no sé qué os parece si tiene yo lo no veo si, si, si, si, si no hay si os parece bien, sigo Entonces, está por concretar por realizar la recorrer, publicidad, convocatoria etcétera, etcétera. pero vamos bueno, lo que más concreto, pero la mejor concreción que hay ahora mismo es por esa fecha del, del, 24, del 24 al 27 que sería una jornada tampoco eh, se sabe de momento se va a poder las y bueno, pero parece ser que, tiene, que se va a poder hacer esto ¿Vale? ¿Otra cuestión? quería trasladar en un poco de cómo va la lotería. La lotería va más avanzada que el año pasado en cuanto a su, su a la demanda por parte de los socios o no socios. Y hay más décimos de lotería asignados porque este año parece ser que el sorteo tiene más, más décimos que el año pasado. A más, no sé son 1.800. O... Pero el incremento que se ha producido no lo han asignado nosotros. recordar que el año pasado faltaba. 250 o 200 bueno, de lo, bueno, faltaron en función de lo que luego se demandó en, en la de niños. Tampoco podemos saber exactamente cuánto, cuánto faltarían, ¿no? De los cuales ya, ya décimos solicitados, hay ya 824. Vamos. Entonces, bueno, pues la fecha que. Es bueno, un proceso normal, entendemos, ¿no? Y bueno, pues. No quiere decir que los ingresos como tales obedezcan a esos 824, porque esos socios, pues bueno, porque han, tienen una dotación importante de décimos que están pues, repartiendo, como y otros que están enviando uno de, de ingresos y de envío a, lo, a los solicitantes. No sé si. si tenían una. Estamos ahora que te veo, Neus, eh, pendiente un poco de, de organizar el primer envío. Al... Yo el otro día, ayer o bueno días le envié, no, ayer, ayer, salió un envío de, a, a la peluquería de, de Vizcaya, a Juan Carlos Castro, ¿no? Y, y ya pues cuando me digas... En concreto, ya ¿no? pues, hago el envío a las instituciones que hay más clono. Sí, es que solo ha habido los dos que tú has dicho que han reservado y los demás sí, sí. nadie dice nada. Yo tengo ya gente, pero para yo pedirlos y yo entregarlos aquí, ¿sabes? No sé si insistir no. más. Ya has visto que esta mañana he vuelto a ponerlo en el grupo. Yo no sé si dar un plazo yo... de fecha o. Lo que tú veas, M. Martín. No, bueno, si no, si, si hay dos, y además están esperando ya que unos, unos días. Tener en cuenta que todo es para trasladarlo, si se organiza así en vías de estos así grupales, que hay socios o gente que pide, pide diez décimos, pide un número de décimos, que a su vez los tiene comprometidos. Y, y, entonces, por pues, la espera un poco, pues, vamos, no sé, hay otros que no tienen problema, o sea, lo oye, me oye, enviarlo cuando pueda, pues no. pero otros no, entonces pues no hay que, aunque a costa de que, oye, pues si esto, recordar que se trataba de un poco del ahorro del coste de las envías, ¿no? Si nos ahorramos equipo, pues, oye, eso es lo vamos a ahorrar. Pues mira, si te parece, no, dejamos estas la semanas. Y, pues, en alguno de estos uh, grupos hay que hacer más de un envío no pasa nada. Es lo que te iba a decir, vamos a dejar esta semana y si no ya para el lunes te digo, oye Martín, manda, son tantos míos de tal parte más los que tengas tú guardados para que me envíes y ya está. Y ya luego ya pedirás si quieren. Gracias. Yo lo, lo que sé, como del 28, 27 al 3, del 28 de septiembre al 3 de octubre voy a estar un poco, vamos, no porque llevar el control del pedido de porque lo hicimos en el correo, pero, pero no voy a poder servir ninguno, estamos por, por, por la asistencia a la conferencia internacional como antes estábamos. Bueno. Pues todo el te lo digo viernes. ¿Quieres vale. que el viernes mejor. Vale, sí. O sea que vale. todo vale. no salga eh, antes del 27, que yo pueda enviar. Ya vale. pasaría ya la primera semana, tú. Vale, perfecto, Messi. A ver, el estado de cómo va el asunto de su opinión bueno, pues los contactos que hemos tenido últimamente, tanto Patro como yo, con, recordar que, lo digo por, por, por, por la tardanza o por la demora que pueda haber suponido o pueda suponer, el el hecho de que el FEDER, bueno, pues, puesto que esto alguna una reunión que ya contactó, que se iba a hacer en junio, se tuvo que aplazar, una reunión de FEDER con con, yo, ¿no? con, la, con la persona que llevaba este maestro en del Ministerio de Sanidad. ¿no? Se tuvo que aplazar por, por la, la, la renuncia de la, de la gerente de FEDER, había un cambio en la gerencia y bueno, todo eso se ha pues ahora, hasta hace tiempo. Nos comunicaron que la. Al final, la última semana o última de, de octubre se haría esa reunión que se iba a hacer en el principio en junio. Pues estamos a la espera de esa reunión y las propuestas que vamos a llevar nosotros, que damos, pues las que ya conocéis. ¿no? Yo ya le he le he informado a José Luis Patié de, de ese posible contacto que vamos a tener de, a través de FEDER. Porque uno de, los, bueno, uno de los hospitales que llevamos como propuesta, eh, el, hospital, el hospital de Alcorcón, con, junto con el Ramón y Cajal. Vale, entonces, bueno, pues, pues va a venir muy bien. Si, si Definitivamente ya se estructura, se monta y, y se oferta la unidad como tal de, de medicina interna en el HHT desde el hospital de Alcorcón. ¿no? Eh, perdón, desde el hospital de Ramón y Cajal. No sé si Patro quiere añadir algo. Hola, no, básicamente es lo mismo que tú has dicho. Eh, a ver, el asunto que sí que tenéis que saber, que ya lo hemos comentado alguna vez, es que la situación, o sea, el empeño lo tenemos todos, claro, pero va a ser un tema eh, con cierta complejidad porque normalmente no se suele plantear para, un, para más de un centro. Y en este caso por aquello de que el factor fundamental está en el procedimiento de la escleroterapia que lo hace la doctora eh, Marcos en Alcorcón, nuestra propuesta obligatoriamente tiene que ser de un proyecto bicéfalo, es decir, que eh, Ramón y Cajal, que probablemente es el que tiene mayor rango, por así decir, por la historia y por las acreditaciones que tiene otras ¿no? de estaría mejor... Mejor cualificado, entre comillas, quiero decir, no es que Alcorcon no lo esté, pero simplemente por la estructura y por la historia sería más fácil de obtener el CESUR para Ramón y Cajal, pero nosotros tenemos que insistir que por temas de procedimiento, es decir, de una técnica que no se aplica en Ramón y Cajal básicamente, y si Alcorcon tenemos que pedir que ese proyecto que sea que se autorice, que el que pueda ser de doble técnico, ¿no? Y ahí intentaremos ser lo más persuasivos que podamos a la hora de presentar la documentación y de las de entrevistas que haya que tener cuando se puedan tener, claro. Nada más Pero vamos es cierto, a ver que eso. Eh, Martín, coincide casi todo en, el, en la segunda quincena de octubre, por lo que estoy viendo. Sí, es que ya le, le, le comentaba a José Luis, como no tiene decidido... Bueno, y, he, y le he puesto un correo también a a Miriam, del FEDE, eh, poniendo en antecedente el acto presidente que realizaremos del 24 al 27, para que no, no, no vaya a ser la, la casualidad, o sea, que coincida el mismo día, la misma hora, eh, a, a, a, a lo largo de, de estos meses y tal, ahora coincidir el mismo día, la misma hora, a ser posible, me refiero. ¿no? Pues no es para nada. Antes, le he comentado que cuanto antes, lo, si se, el instante en que sepa, la fecha en que se va a celebrar, eh, eh, o se celebraría esa reunión que no lo publique, para ver si encajamos, pues la, no, la, la hacemos no coincidir con, con la parte de actividades de ¿no, la comunicación. Pues ya os adelanto que justamente en esos días, ayer me plantearon a mí desde el grupo de trabajo mío de SENFIC, de enfermedades raras, estamos intentando reanudar los talleres que, bueno, algunos sabéis que yo venía haciendo y tal. Y justo ayer me llegó la propuesta de hacerlo en Baleares, que nunca lo hemos hecho allí, eh, para el día 26 de octubre. O sea que... Va, ¿26? Va sí. En principio, ¿no? Todavía no está no está hasta no está, que no comprobado que sea ese día, pero lo digo que casi... Bueno, en esa semana va a haber mucho rollo. Vale, pues cuando cuando lo tengas confirmado... Ya lo para digo. Vale. ...para bueno, intentar que no coincidan, la, si es posible. ¿no? que bueno, tiene 365 días al año y no va a coincidir, todo el tiempo. Después de tantos años. Vale, pues intentaremos que eso coordinarlo bien. Y ahora, yo sí quiero, y si un tema, es decir, aquí la asociación tiene mucho que decir, mucho que hacer, mucho que apoyar, pero no es la que pide Jesús. Yo sí quiero, que siempre esté claro, son los hospitales, en las gerencias de hospitales los que tramitan este, eh, por falta de apoyo y tal de la asociación no va a ser. ¿no? Pero, no es, pero realmente no es la asociación, no es FEDER, no es, son las asociaciones de pacientes quienes piden, quienes solicitan. Si somos quienes apoyamos, quienes demandamos y quienes reivindicamos. ¿no? Entonces, lo digo por, por, por bueno, porque saber cada uno de. ¿no? donde estamos ¿no? vale. Bueno, ahí eh, informaros, o presentaros a raíz sobre todo porque lo enviaré para su difusión al máximo lo máximo posible en relación a la, al proyecto de empresarial de GELURRALE que ahora, bueno, por tanto, Luisa, que realmente es la, la banderada y la, de este proyecto, como en, en, en, en esta reciente fase, este verano, eh, Rebeca, se incorpora también al proyecto, ya se habló en el Congreso de este, de, de este tema, y bueno, estamos ahí, bueno, la asociación ya sabéis que está apoyando este, este proyecto, por el contenido y la, y la y, y, y, y por lo que ella significaba que tiene y la labor que, que tienen ¿no? eh, a realizar en el proyecto. ¿no? Pues queremos, digamos, bueno, queremos en el sentido de como como asociación que formo, formaremos parte yo, como en apoyo del proyecto, porque ponerlo ya en marcha, ¿no? ¿sabéis qué tiene? O si no sabéis, yo creo que sí, se difundió la, lo que es la web. Pero bueno, como empresa pues está en el proceso último, ahora creo que en una semana dos semanas ya de formalizar, porque la, digamos, la parte administrativa, funcionará empresarial, porque las voluntades de… Esto no es una ONG, no es una… Aunque sí tenga funciones de cara muy fundamentales y su base fundamental es el apoyo y de ayuda a los pacientes de enfermedades para sobre todo y, y específicamente de financiación, ¿no? Entonces, pero bueno, como proyecto empresarial tiene que ser es un proyecto empresarial que funcione, que, que sea rentable, al menos que pueda, para, para, para poder mantenerse funcionando, al menos, ¿eh? Aunque no genere grandes dividendos, como no es este, el, el objetivo de este plan de beneficio. Y bueno, no sé, yo quería presentarlo en, en esta reunión, os enviaré el contenido que estáis viendo con ese enlace. Ese enlace os lleva a una entrevista en una en, en misa de, de radio de Madrid, eh, Radio Libertad, en una entrevista que participaron eh, Luisa, Ángel eh, eh, y Raquel, eh, perdón, y Rebeca. Y bueno, para que sea conocida por todos los pacientes, bueno, todos los pacientes socios no socios de, de, de lo que nos conlleva a nosotros de HSP. ¿no? Y bueno, ahí tenéis el enlace. No sé si queréis abundar más o dar en detalle más. Eh, la entrevista es espectacular. ...vamos, eh, Ya lo veréis. Y animad que, a que nos pongamos todas las pilas. Además, hay un mensaje, dejáis un mensaje claro. ¿verdad? hacia pacientes que tenemos que tener este informe genético, ese, el ADN nuestro, todo, por el bien propio de cada paciente de nosotros. Y, y hacia el resto del sector, de los clínic, clínicas y tal, bueno, la motivación es por cual esta empresa y la, y la, y digamos el fin esencial que tiene, que no es otro sino favorecer, es que esos pacientes podamos tener el, eso. eso este informe diagnóstico genético, ¿no? Y bueno, hay una pregunta muy, muy bien formulada de, de pacientes. Y ha quedado muy bien. Yo la, la, la, la, la, la he oído varias veces. Muy bien, gracias por todo. Luisa, Rebeca, me <ríe> invito a que habléis, porque... No, yo, yo quería decir que bueno, que esta idea pues, surgió hace tiempo ¿no? de trasladar lo que hacíamos en el laboratorio, pues ponerlo un poco hacia afuera al servicio, un poco a, a un grupo como una labor social, a las enfermedades raras, pero claro, nosotros tenemos experiencia fundamentalmente en las enfermedades raras vasculares y en la que más en HHT, que es por la que hemos empezado y llevamos casi 20 años. El problema que siempre le han visto, bueno, yo, yo no lo quería ver, pero en el sí, que es que, bueno, pues que dónde están las ganancias, porque por supuesto nunca se ha pretendido que la empresa facture a los pacientes, eso jamás, porque para eso estamos como, como estamos ahora y, y ya está. Lo que queremos es agilizar el que los hospitales que tengan pacientes de HHT de otra enfermedad, pues nos manden para el diagnóstico las muestras a nosotros y así fa facilitar la unión entre los médicos de referencia que saben de la enfermedad y que tratan a los pacientes, los pacientes nuestra labor de, de, de, de, digamos, de diagnóstico genético y explicar claridad y el lenguaje adecuado a los pacientes, que unos sabrán mucho y no hace falta que se les explique demasiado, pero otros que lo entiendan, que entienda la importancia del diagnóstico y que esto lo guarden eh, dentro de su historia clínica aunque todavía no se haga esto oficialmente pero que lo consideren como su DNI eh, y hay que hablarlo también con los médicos porque el otro día vinieron del Ramón y Cajal el doctor Andrés Díteri y una y una investigadora de una unidad una chiquitita de investigación que está en el Ramón y Cajal y vinieron a ver que, cómo podíamos colaborar y lo primero que nos mandaron fue una lista como de unos 100 pacientes. Y la mayoría han sido diagnosticados probablemente en el CID, pero que los médicos, pues nos, que ahora se están dando cuenta que es muy importante colocar la información genética de cada uno. de Algunos no tienen información porque no se les ha hecho el diagnóstico y otros ponían endoglina al curo. Pero no ponían detalladamente la información. Se la rellenamos, lo que pudimos, aquellos que ponían en al cuno y bueno, les dijimos que intentaran buscar de dónde habían sacado lo de endoblina al cuno. Eso tiene que ver de algún informe para poderlo completar. Y ahí coincidimos del doctor Andrés Viteri, que sabéis que es el residente ya en el último año de, de Patier, pues dijo que, se, que desde el ratito que estuvo allí en el CIB y estuvimos comentando todo, que se necesita una coordinación y ellos también ponerse las pilas coordinativas para tenerlo todo bien estructurado y ser más eficiente Porque en un momentito, no os voy a contar mucho, pero en un momentito intentamos solucionar un caso que está ahí atascado dos o tres meses y que por una parte y por otra no sabían cómo hacerlo. Y espero que se desatasque ya. O sea, es básico el tener algo que englobe ese triángulo paciente-investigador-médico y que facilite todo a los pacientes, a los médicos que tienen todo y a nosotros que nos den oportunidad, bueno, pues de hacerlo mejor mejor, entre comillas, más rápido, y si entra dinero para pagar a los que lo estamos haciendo, perfecto. O sea, eh, eh, lo de Rebeca ha sido muy bueno y yo quisiera que ella dijera algo, porque hasta ahora no podíamos arrancar porque nuestro experto en empresa pues era un empresario puro y duro, que claro, no le veía la idea que le decíamos, no, no le, Él le decía, facturar, facturar, facturar desde el primer momento. Y yo, pues esta idea, yo no me sentía cómoda. Entonces, yo creo que Rebeca, que es paciente, ha entendido más y además es empresaria. Entonces, eh, ella por eso participó y, y lo ha hecho muy bien. En la, en, ya lo veréis cómo habla. Rebeca, si puedes decir algo. La, la que hable bien es Luisa, que ya la conocéis mucho. Bueno, yo creo que esto realmente es una oportunidad que gracias a Luisa nos da el CSIC, de, de que ella pueda formar parte de, de este emprendimiento social, porque el objetivo es puramente social. Y, y, y lo que buscamos a medio largo plazo es poder mantener... Pues a los técnicos de laboratorio, a investigadores, poder mantener la, la investigación, profesionalizar un poco lo que es la asociación. Y, y por supuesto agilizar los diagnósticos y dar un servicio que yo creo que es muy especial, que va enfocado tanto a médicos como a pacientes como incluso a investigadores. Entonces yo creo que es un buen proyecto, como dice Luisa, eh, es puramente social, es pensando en los pacientes... Eh, pero creo que es una oportunidad, no va a ser fácil, porque no va a ser fácil, pero bueno, creo que todos tenemos la misma mentalidad que creo que es lo que faltaba antes, que no se entendía bien eh, el objetivo del proyecto y por eso ese choque de trenes entre el que por, ve algo por, puramente, que no hay, no hay claro, puramente empresarial, que es entendible, porque desde el punto empresarial es entendible que busque beneficios y por supuesto buscamos beneficios para que la empresa sea viable, pero nuestro objetivo no es tener nuestro objetivo es el servicio a los pacientes. Entonces ahí había un pequeño choque de trenes que yo creo que si no se forma parte de este mundo no eres afectado o no estás sensibilizado con las enfermedades raras, no lo entiendes. Y bueno, a ver si conseguimos llevarlo a buen puerto lo antes posible y empezar a trabajar porque trabajo creo que, que hay bastante por hacer. Bueno, pues nada, yo reitero la, vamos, la, la gracia a vosotras Sí, tiene sí, una entrevista espectacular. Y bueno, esto arranca ahora, está ahora. Bueno, comentaros solo una cosita que también hemos sabido hoy, que para alguien de Creer, de el Centro de Referencia en Enfermedades Raras de Burgos, te vio escuchar anoche la, sí. el programa, porque nos han escrito diciendo que por favor... Eh, les gustaría que lo, el programa, lo que contamos ayer del proyecto, con, el, con la descripción de este proyecto, colaboremos en la SU Newsletter para, para difundir esta idea que les ha gustado mucho. Creer en enfermedades raras. Obviamente, bueno, es el centro de referencia estatal de en enfermedades raras. Bueno, pues, bueno, me animo a todo y esto, esto sale para la seguro. En eh, otro asunto ya, bueno, hemos comentado al principio, pero bueno, eh, com comunicaros que la asociación bueno, va a tener presencia, va a asistir como tal a través de su presentación. Eh, en, el, en la Conferencia Internacional de HHT que organiza la, la cure de la Asociación Americana. Todos los años se organizan, al parecer, un tipo de evento de este, de este nivel en la Asociación Internacional. Parece ser que se alterna un año en, en, el, en el continente americano y otro en el europeo. Entonces, este que, que es en el europeo y además ahí bueno, pues ahí en Lisboa nos parecía que, que era imprescindible e importante estar, estar en la asociación HHT de España, estar representada. Luisa ¿no? eh, también va a ir, ella va dar, como, vamos, como representante, ¿no? como científica por parte del laboratorio de, de CIP, y aunque también nos representa dignamente, obviamente, ¿no? Entonces vamos a estar las dos. Eh, es del 28 al, al 2, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Y bueno, pues ya, ya iremos informando vía redes o, o luego un informe que hagamos de los contenidos de, de todas las la conferencias. Eh, queremos nosotros, y las asociaciones europeas como tal, que vamos a asistir a aprovechar ese momento ahí, para tener, bueno, alguna reunión, para hablar, bueno, de otras cosas de las asociaciones de la de HHT Vamos a aprovechar de que, de que vamos a estar ahí, ¿no? Y ¿De todos preguntas. De todos los países de la Federación Europea creo que van. Sí, sí. Entonces, bueno, pues bueno, comentaros hoy ahí dejaré también esa, ese enlace que ahora, en, cuando entréis... Eh, ahí vas a ver por pues, toda la organización, contenido, etcétera, de la, de la conferencia. ¿De No sé si tenéis alguna preguntas o, o Luisa, ¿tú quieres uh, ampliar la información? No, simplemente la verdad es que por parte de los pacientes y de la Federación Europea ha habido mucha insistencia e interés, Claudia que de cada país por lo menos fuera una persona representante eh, de su asociación para que estemos todos y se den cuenta, eh, digamos, la parte americana, que en Europa los pacientes estamos unidos, empoderados y que estamos, eh, que, que estamos informados y queremos informarnos más y, y participar en todo para estar escuchando los avances eh, tanto en diagnóstico como en tratamiento como nosotros también tener voz propia eh, entonces pues pues esa yo creo que es una misión importante y que vamos a intentar enterarnos lo más posible comentar entre nosotros las cosas y si no preguntar fuera aunque no sea en, en la sesión pero en los pasillos o lo que sea sí, en un momento espacial, en el tiempo, encontraremos para estar incluso durmiendo y hablar bueno, Seguro. Bueno, pues... Abierto, bueno... Tenéis otra cuestión, preguntar las que queráis, si sabemos lo contestaremos. Si no, Alguna <risa> sugerencia propuesta en relación al tema de las actividades que hemos propuesto. Queremos a ver si el año viene, a ver, el, el, digo en febrero, febrero, después en el, enero, pero habría que marcar febrero. Y todas las asociaciones en ese entorno, de, de, de el entorno final de febrero, el día 28, que es el día internacional de, de las Tocadas raras, pues hacer algo. Recordar el año pasado organizamos aquí, desde, un, desde el instituto donde yo trabajaba, esa, esa, esa actividad, ¿no? pues el año viene, bueno, vamos a hacerlo desde, otra, desde otro centro, desde otro centro geográfico, o sea, o sea clínico, o sea educativo, o sea, y, y estamos abiertos a vuestras, a vuestras propuestas de donde vamos a ser posible hombre, aprovechar el entorno de algún servicio de medicina interna o centro es interesante, potenciar, visualizar, eso es un poco, habría que ir por ahí, ¿no? Ya me sé que se ha puesto como cruces, estoy pensando en Granada, que también es un centro importante. No sé, yo ahí nosotros estamos un poco abiertos si queremos. Bueno, en Madrid, por pues Madrid, bueno, si se hace ya en octubre, yo creo que, bueno, pues no salirse por, la, por las provincias, por, las, por el resto de provincias. Vamos, que es un poco hacer potenciaría hacer la asociación dicho ya de paso, ¿no? pues yo, estamos abiertos a lo que, si no ahora, y lo pensando, lo componéis, un, un poco de todo, ¿no? Y por nuestra parte, no sé si usted, no hubiera comentar algo, Andrés. No, eh, en principio ¿No la lo, habéis ¿No? Lo, lo habéis explicado muy bien. Eh, yo tengo que hablar efectivamente con, con los jefes de medicina interna de, de Cruces y de Basurto. Ayer tuve una conversación informal con Nuria López, que es de medicina interna de Cruces, con Irene Álvarez, que se ha incorporado de su segunda baja maternal de otorrino. Las dos estaban eh, animadas con hacer algo en Cruces. Hablaré con el jefe de medicina interna del hospital de Basurto y, y bueno pues eh, implementaremos hacerlo en un, en un único sitio pero bueno todavía no, no hemos concretado nada en principio sería la idea para primeros de del 2023 quizás eh, pues eso eh, cercano a la fecha de, del 28 de febrero o bueno por esas por esas fechas Si os parece conectar las cámaras, ¿eh? eh, si no lo queréis, ¿no? no, le he hecho una foto de la reunión, ¿sí os parece? si no importa, y va dando visibilidad. Al, al, hablar con, al hablar con Isabel, pues, ella me acompañó, porque justamente es el clínico que trabaja. es un compañero estupendo, es un internista, yo creo que muy motivado, tiene bastantes familias eh, de HHT, sobre todo de la zona de Ciudad Real. ...que se lo llevan allí... ...entonces... Eh, ...dada la buena disposición que él tiene... ...le, fuimos, bueno, le presentamos a la asociación... ...y regalamos una camiseta... Tal, ...y eh, Isabel y yo... ...se nos ocurrió sobre la marcha... ...que dado que... Eh, ...hasta ahora nunca se había hecho... ...ninguna, celula, ninguna asamblea... O sea, ...en Castilla la Marcha la teníamos como muy... ...dejada en la mano de Dios... ...teníamos contactos... ...pero sí que tenemos un gran contingente de pacientes... Aun cuando, aun cuando no estén en la asociación porque Ciudad Real tiene zonas como muy endémicas, algo parecido a lo que ocurre en Canarias. De modo que, por ejemplo, hay un pueblo que se llama creo que Acudo, donde a mí me llegaban noticias de que continuamente en las, en las urgencias se atendían muchísimas entrevistas de gente. Entonces, lo que sugerimos eh, Isabel y yo, que te, os lo dijimos, te lo dijimos a ti, este Martín, era eh, hablar con Francisco, con nuestro tesorero, que a fin de cuentas es el enlace eh, ...imprescindible eh, en cada sitio cuando hacemos la asamblea, para intentar hacerla, por ejemplo, no sé, en Ciudad Real o en Toledo, no sé dónde sería interesante, eh, dado que todavía no tenemos sede para la siguiente asamblea. Con pues la idea de lanzar esa comunidad, es decir, hacer asociación dentro de la comunidad y darle eh, protagonismo a esa posible unidad en Toledo, porque es justo Anida en el Hospital Nuevo de Toledo. Y nos pareció, ahora, no sé si es que me da rabia que a Isabel no pueda contarlo, porque, bueno, ahí ella y yo salimos muy contentas, escacharrar de calor, porque fue justo en la, cuando empezó la ola de calor, pero nos pareció que podía ser interesante someterlo a vuestro criterio. Evidentemente, necesitaríamos el apoyo logístico de alguien eh, allí. Pensamos que incluso este hombre, pues Francisco, podría ser Pero bueno, no es que esté nada hecho, solamente que sería intentar conseguir nuestro objetivo primordial, que es que cada comunidad autónoma al menos tenga una unidad que dé cobertura y amparo a nuestras necesidades. Que ese es el, el objetivo por el que llevamos luchando siempre desde que nos conocemos, verdad, Soraya? Es decir, que cada sitio, eh, no, la gente no tenga que verse en la obligación de hacer un peregrinaje innecesario a, trasladándose, es decir, que sean los, los eh, la atención la que la que esté localizada cerca de cada uno.